¡Vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive, vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Y pues también un, un saludo a todos los medios, a todas las radios comunitarias que están por aquí presentes, pues fuera Bonafón no la queremos más aquí en nuestro territorio, aquí ya no los queremos, ya no queremos más explotación a nuestra agua, a nuestra, a nuestra naturaleza, a la tierra que la están contaminando, a todos nuestros árboles brutales que ya no tenemos entonces pues nosotros pedimos que todos estos malos gobiernos que, que están afectando a nuestras comunidades pues que se vayan de aquí, ya no los queremos más Muchísimas gracias, bienvenidos a este lugar y seguir difundiendo la palabra para que, para que se escuchen, ser escuchados visibilizar todas las luchas, no nomás nuestras luchas, sino las luchas los pueblos originarios que somos reprimidos por el sistema capitalista. Por eso es importante para nosotros esta formación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. entonces acá todas las iglesias que se me ocurran una duda ahorita te va a poner por lo general público con la empresa tiene el de de 34, Shawn, que es independiente solamente un cablecito solamente todas las antenas van a tener en radio comunitaria, se encuentran en de medios libres, en sus manuales o se refieren a lo que traen los materiales dentro, que fuesen acordes con la comunicación comunitaria. ¡Gracias! Escúchanos FM, diariamente de 6 de la mañana está usted escuchando y bien a través del sitio de la misma canal este <muchas> querido para sus comunidades y casas. agradecerles y conocimiento bueno,